Eh, un poco la idea de este de este directo, eh, José, José María, José, ¿cómo te llamo? José, José está bien. Perfecto. Es porque el otro día me escribieron en, en Instagram eh, uh -huh. el tema del teletrabajo en trabajo social. Si era posible hacer intervención uh -huh. social. Eh, y claro, me quedé, mmm, buena pregunta. ¿Y aquí quién puedo preguntar? Pues a, a alguien como tú que tienes muchísima experiencia en este tema. Entonces quería saber, ¿es posible hacer intervención social en trabajo social desde un aparato online, desde nuestra casa? Yo creo que es una, un complemento perfecto. O sea, yo creo que toda intervención profesional, eh, en trabajo social y en realidad en muchas otras profesiones, eh, todo lo, lo virtual, todas las herramientas digitales o la videoconferencia, etcétera, son complementos interesantes que nos permiten pues aportar un medio nuevo, ¿no? Otra forma de comunicar con aquellas personas que estamos acompañando. Entonces, yo creo que es totalmente posible. Lo importante es que la gente no confunda o no sustituya lo virtual por lo presencial. Hay gente que, por circunstancias, toda la atención que haga puede ser virtual, pero no es exclusiva, ni mucho menos. Sin embargo, es un complemento muy potente y da muchas oportunidades a la gente. Ya que hay mucha gente que en un momento dado no se puede desplazar como por desgracia estamos viendo la situación actual, ¿no? Que, que ha venido de forma, de golpe, ¿no? De forma sobrevenida, pues ahora estamos viendo que a lo mejor habría que haber dado algunos pasos en algunos aspectos que habrían venido bien, ¿no? Porque yo por lo que he visto con esta situación del coronavirus es que en tiempo récord hemos elaborado un sistema de teletrabajo a una escala brutal. Yo creo que, vamos, me he quedado sorprendido ya no tanto las, las entidades privadas, no las empresas, que es como más eh, obvio, entre comillas, sino eh, la administración pública ha sido capaz de hacer esta gestión. Eh, aunque es verdad que en los servicios sociales todavía hay mucho que, que mejorar. ¿Qué, podemos, o ¿Qué herramientas se te ocurren a ti para poder mejorar este tipo de, de acciones para trabajar desde casa? Yo creo que no es solo una cuestión de, de herramientas, sino de incorporar eh, procedimientos y, y, y integrarlo en la metodología de trabajo. O sea, es, yo creo que esa es la dificultad que ha habido ahora mismo, que ha habido un esfuerzo muy grande, eh, pero sobre todo esfuerzos personales, eh, tanto de equipo como personales, pero no ha habido, eh, una, no ha habido orden, ¿no? Porque no, no estaba previsto, no era algo que se contemplase. Entonces habrá personas que estén haciendo su intervención con una relativa eh, normalidad, Dentro de las atenciones a aquellas personas que sí tengan acceso y que sí que se manejen, tengan ciertas competencias digitales, porque no olvidemos que habrá gente que no las tenga y necesiten este contacto en persona, sí o sí. Eh, pero sí es verdad que ha habido un esfuerzo grande, pero un esfuerzo personal en muchos casos, gente llevándose sus PCs de los despachos a su casa, gente llevándose... Eh, material que en realidad ni se puede sacar de, de los despachos, ¿no? Por temas de protección de datos, por una, un montón de cosas. Entonces, lo que faltan son metodologías y procedimientos establecidos en servicios sociales, en las organizaciones sociales, etc. No es que no se pueda, sino que no se ha implementado y ahora se está haciendo con un sobreesfuerzo, sobre en muchos casos, eh, personal de los profesionales importante. Cuando ya hay bastante carga... Eh, de trabajo emocional, etcétera, en la situación actual, ¿no? Entonces, eh, yo creo que este es el, el primer reto, el que, que se integre como un proceso lógico, como un medio normalizado dentro de la intervención, en los recursos, en las entidades, etcétera, eh, y, y no haga falta que sea un esfuerzo personal de cada cual, ¿no? Luego ya está el cómo desarrollar esas competencias digitales, tanto a nivel profesional como aquellas personas a las que acompañamos, que también tienen que desarrollarlas porque si no no vamos a poder aprovechar este medio digital. ¿no? Uh -huh. Y dime, perdona. Eh, sí, si te quería decir una, una entidad social, una administración, alguien que le ha pillado esta situación, ¿por dónde tendría ahora que empezar? Ya estando en, en falla, ¿no? ¿Qué, qué uh -huh. tú que para que haya una buena organización, visto que esto va a durar por lo menos 15 días más? Pues yo empezaría por utilizar las propias herramientas que suelen estar ya a disposición. Y pongo un ejemplo, ¿vale? Muchísimas organizaciones y también centros de servicios sociales eh, eh, tienen ya a su disposición herramientas que permiten un teletrabajo eh, completo. Uh -huh. eh, y me explico. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que tienen Microsoft 365. Eh, todas las organizaciones solían tener licencias de Office y de Windows. ¿Vale? Entonces... La evolución lógica de, de todo esto ha sido a tener eh, usuarios de Microsoft 365, que es el Word, el Excel y el PowerPoint de toda la vida, y toda una, el, el correo electrónico a través del de Outlook, y luego, por otro lado, toda una colección de herramientas colaborativas de trabajo eh, virtual. ¿Qué pasa? Que eh, se ha sustituido la licencia individual de cada ordenador, que se pagaba por cada una, se ha sustituido por un usuario, pero para un servicio que no es una licencia de software al uso, sino que es una batería de herramientas enorme que no se está sacando provecho, en muchos casos también, en otros sí, por supuesto. ¿no? Pero en muchísimos casos no se está aprovechando. Y ahí tenemos un montón de herramientas que ya están a disposición, que no hay que implementar nada nuevo. De Microsoft tenemos, eh, ayer colgaba un, un tutorial de Teams, una herramienta brutal para trabajar en equipo, eh, tenemos el, el famoso Skype de toda la vida, yo creo que ese es el que más eh, conocido es, ¿no? Eh, tenemos quien tenga los sistemas de, de software de Google, también tiene un montón, tiene Hangout, tiene Meet, Duo, o sea, hay un montón de herramientas a disposición que ya están disponibles y más importante, en el caso, por ejemplo, de Microsoft 365, Google, no son herramientas personales, sino que son herramientas bajo el dominio, bajo el. el, el, el eh, no. el, el dominio de la, de la entidad, o sea, ya es, eh, cumple, por tanto, la ley de protección de datos, está almacenado en un servidor seguro, entonces son herramientas que podemos usar de forma segura con las personas que acompañamos. Eh, y es una pena si no se aprovecha. Yo creo que ahora muchísima gente está usándolo a, a, a, más, a más caballo, ¿no? <risa> claro, o sea, yo, las circunstancias han venido así, pero yo creo que, que también tiene que ser un aprendizaje esta situación y otras eh, para valorar que los medios hay que aprovecharlos y tenemos que, que dar ese paso, ¿no? No estar siempre eh, esperando a que pase algo y entonces, ahí va, tendría que haberlo hecho antes, ¿no? Y, y por desgracia, el momento no es el más el más agradable, ¿no? Para tener que implementar nada de esto. Estamos todo el mundo muy tensos y, con, lógicamente, y bueno, eh, como está comentando... Eh, uno de los, de los compañeros aquí, la, las famosas intranet de las, de las entidades, ¿no? Muchas de ellas trabajan, por ejemplo, a través de Microsoft 365, el SharePoint, etcétera. Son herramientas que muchas veces la gente las tiene ahí como complemento, como una pequeña carpeta en la nube donde le cuelgan cosas. Bueno, son herramientas que te permiten hacer eh, prácticamente todo el trabajo eh, salvo que implique eh, contactar de forma directa con una persona que por circunstancias tengas que hacerlo, que obviamente la, la, la presencialidad en la intervención es fundamental y más en nuestra profesión, pero no neguemos las posibilidades de las herramientas que tenemos y que en circunstancias como las actuales pues son clave, ¿no? son, son fundamentales. ¿Tú aconsejarías ahora a las entidades que dediquen a una persona exclusiva a hacer un protocolo o para que haya una organización para todo el tiempo que nos queda o qué pasos tienen que seguir una vez que ya conocen todas las herramientas? Yo, eh, en la situación actual, si te refieres a la situación ahora de venga, hay que hacer algo, yo intentaría centrarme en una o dos herramientas, cosas muy básicas, sobre todo que no impliquen una gran curva de aprendizaje. El problema de las herramientas digitales es que en muchas ocasiones tienen una lógica, o sea, un periodo de, de, de, de relacionarte con esa herramienta, de utilizarla, coger práctica, ver dónde están los puntos fuertes, ver dónde están los errores, sacarle partido, ¿no? Y para esto, pues hay un tiempo. Entonces, eh, ahora no no es el mejor momento para hacer un, el procedimiento de trabajo, eh, de teletrabajo, ni el procedimiento de nada para la organización. Ahora se trata de hacer un protocolo muy, muy, muy sencillo, con un par, de, un par de herramientas básicas, hacer posible cosas que la gente ya maneje, eh, tener presente la ley de protección de datos, pero seamos realistas, en la situación de emergencia en la que estamos, eh, la ley de protección de datos nos la estamos saltando en muchos casos, y, y así debería de ser. O sea, es que eh, lo que prima es lo que prima, ¿no? Entonces, que eso no sea el, el mayor inconveniente ni la mayor traba, como suele ser muchas veces. No, yo es que esto no lo uso, que no me quiero meter en líos. Yo creo que hay que, que tirar para adelante ahora mismo. ¿no? Yo siempre, yo, yo creo que cuando tuvimos la, la, el podcast, yo creo que, que lo dije, ¿no? que prefiero pedir perdón que pedir permiso, porque si no las cosas no, a, no avanzan. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es el momento de, de eso, de coger un par de ideas y que todo el mundo intente implementarlas. ¿Vale? desde una cosa muy básica. Eh, ahora no vale para ese reflexionar, aunque hay que hacerlo, pero no en ese instante. ¿no? En, en la cantidad de tiempo que deberíamos llevando no solo desarrollando nuestras propias competencias digitales, sino la de las personas que acompañamos. No, no vale el discurso de esto no es para mi gente. Eso lo he escuchado tantas veces, tantas veces en las formaciones, eh, no es ahora. Pero si no trabajamos para que esas personas desarrollen esas competencias, no va a ser nunca. Y eso sí es limitante. Eso es, eh, trabajamos para lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que va, va a traer mucho debate, no solo en el uso de herramientas digitales, sino a todos los niveles, ¿no? O sea, este, estas situaciones tan inusuales, pues siempre traen luego pues, mucho que evaluar y muchas cosas que implementar, ¿no? Eh, cuando eh, estaba anunciando el directo, había una persona que me preguntaba que, claro, a ella le han mandado a casa a trabajar directamente. Sí. Ni siquiera me decía la palabra teletrabajar, sino a trabajar. Mm -hmm. Y tenía que llamar a los usuarios con su propio teléfono. Esto es algo que se ha, se ha dado por las circunstancias tan, yo creo, tan eh, repentinas. Eh, ¿Hay alguna manera, porque claro, me decía esta persona, es que al final estoy utilizando mi teléfono personal, al sí. final eh, la otra persona, eh, el usuario, va a tener mis datos... ¿Qué manera tenemos de intentar poner un poquito de privacidad, no? Sí, sí, sí. ese es el otro gran reto, el tema de los medios. Bueno, lo primero, así más urgente, eh, por supuesto, que mínimo que llamar con número oculto. O sea, si lo que quieres es proteger tu teléfono y es una llamada normal, pones, no sé si es almohadilla 31, almohadilla, me parece que es, delante del número de teléfono al que vas a llamar y llamas de forma oculta, al menos eh, si no quieres que la gente luego tenga tu teléfono. Eh, a ver, se pueden implementar soluciones, es decir, tú tienes en los centros, hay teléfonos y se pueden crear centralitas virtuales que lo que hacen es derivar a tu teléfono la llamada pero la gente no ve ese número, ve el número oficial del servicio que sea. Esto se trabaja, se hace con las compañías. Estos son servicios que existen desde hace siglos. O sea, esto hay muchísimas, eh, muchísimos servicios de estos de, de call center que trabajan así. La gente está en sus casas. Eh, de hecho, pueden estar en cualquier parte del mundo eh, y simplemente les derivan en determinado horario, les derivan las llamadas. Y te lo derivan, haces tu, tu trabajo, tu servicio y ya está. Esto se puede hacer. De hecho, ahora mismo las compañías que se están también lógicamente eh, volcando en, en facilitar cosas, eh, pues seguro que se puede implementar. Eh, pero son cosas que, que bueno, no quiero insistir, pero volvemos a lo mismo. O sea, eh, ¿por qué esto no se ha podido hacer o antes? Sea, ¿Por qué este sistema no se puede implementar ya de entrada? ¿Por qué muchas veces... ...se quiere ahorrar en recursos que, que realmente no estás ahorrando... ...porque eh, entre lo que se gasta de, de luz, de espacios, de... ...hay tantos gastos que se podrían optimizar de esta forma... ...por un, una pequeña cantidad de instaurar esto... ...al final es metodología de trabajo, es cultura de trabajo... O sea, ...hay que desarrollar cultura digital que no la tenemos... Entonces, ...la gente entiende pues, eh, sus formas tradicionales de trabajar... Y, y no estás. Entonces, eh, bueno, desde luego que mínimo que llamar de forma oculta, si usas mensajería instantánea, por ejemplo, pues yo qué sé, yo usaría Telegram frente a WhatsApp, eh, con Telegram tienes, eh, trabajas por, por usuarios, no tienes ni que compartir el teléfono y además lo tienes disponible en el PC, o sea, hay que intentar empezar a, a integrar otra serie de herramientas. Y ahora a corto plazo sobre todo eso, no usar pues, alternativas de este tipo, llamadas ocultas, Intentar usar eh, herramientas complementarias, cosas así. De hecho, una persona nos ponía en el directo que a las eh, ONGs o asociaciones les han pillado en eh, imprevisto. Pero es lo que decía, si no hay una cultura, siempre todo nos va a pillar igual. Sí, sí, sí, totalmente. O sea, si no, si no existe esta esta cultura eh, digital en las organizaciones, eh, no solo los medios, o sea, eh, por supuesto el, el disponer de los medios, pero es de verdad muchísimo más. Eh, rentable el que haya una cultura digital integrada, el que la gente, eh, dentro de sus eh, medios de relación habituales y de sus herramientas habituales, use en herramientas colaborativas y herramientas digitales y dejar, y, y lo digo así, o sea, dejar de calentar el asiento. <risa> en muchísimas empresas se va a calentar el asiento, están súper. Probado, yo creo que no, no hace falta ni ni ver estudios ni tal, yo creo que si hacemos una reflexión personal de cómo trabajamos al cabo del día, muchas veces vamos a un sitio y de ocho horas trabajamos seis, cuatro, <ríe> depende de la persona, ¿no? También hay mucha gente que entra y no para, eso sin lugar a dudas, eh, sin lugar a dudas. No, claro, o sea, hay que, hay, hay que medir. Otro problema de cultura de las organizaciones es no trabajar por objetivos. Que la gente no tenga claro qué tiene que hacer, hasta dónde tiene que llegar, eh, cuáles eh, son sus objetivos de su trabajo, cuáles son sus metas, eh, ¿qué, qué, qué tienen que cumplir. Se trabaja el peso. Te pones a trabajar y lo que saques, adelante. No se puede trabajar así, porque entonces es imposible medir los resultados. Entonces, claro, se mide por horas, pues porque es la única fórmula que hay eh, eh, disponible. Claro... Es como, bueno, yo te contrato por ocho horas, te estás aquí ocho horas, pero puedo estar ocho horas mirando al techo. Entonces, eh, realmente, si se traba, si, si el trabajo está bien organizado las tareas repartidas, los responsables claros, eh, de esa forma y con las herramientas adecuadas, eh, nadie va a tener que estar pendiente de, si vas ocho horas, siete, esta medida en los últimos tiempos de tener que fichar en los trabajos, tal. O sea, realmente, eh, poner el dedo, fichar eh, o sentarte en tu sitio... No determina si estás alcanzando los objetivos, si estás currando si estás haciendo otra cosa. no eso Es una medida de control un poco absurda. ¿no? Bueno, Entonces. O sea, que sí. las te la tecnologías también ayudan mucho a trabajar por objetivos, porque al final claro. es eh, cuantificable. Nos preguntaba una persona que, claro, que los usuarios no tienen conocimientos de mm. esto, ¿cómo lo podemos, cómo podemos dar la vuelta a la tortilla? ¿Cómo les podemos enseñar? Sí. En cualquier organización social, en cualquier organización social, deberíamos de estar trabajando las, el desarrollo de, de, de, de la ciudadanía digital, el desarrollo de competencias digitales con la gente. Tendríamos que estar, lo primero, eh, eh, enseñando a usar lo básico, el manejo, el acceso, ¿vale? La, no solo la disposición de herramientas, sino que la gente aprenda a usarlas, básicamente. Eh, y yo no hablaría ni de ordenadores. Hoy en día, eh, con los smartphones, con los eh, móviles eh, la gente lo puede hacer todo entonces yo eh, deberíamos de estar enseñando a utilizar a utilizar estas herramientas muchas veces esto genera inseguridad porque no sabemos usarlas nosotras no entonces genera mucha inseguridad y se va dejando se va postergando etc entonces hay que enseñar a la gente a usar las herramientas uso básico pero dos no usarlas de cualquier forma y aquí sí que hay un, un, un posicionamiento profesional qué tipo de herramienta vamos a usar qué no esto de que la tecnología es buena o mala, dependiendo del uso que lo haces es que es neutral, esto no es real. o sea La tecnología detrás tiene empresas con intereses económicos y no es lo mismo enseñar a usar una herramienta que usar otra. Entonces, eh, luego tenemos que enseñar a la gente a, usar un uso, a hacer un uso seguro de estas herramientas, que su identidad digital no se vea en riesgo, que sus datos no se vean en riesgo, que no usen sus eh, datos para cuestiones ilícitas o eh, temas comerciales sin que sean conscientes de que lo están haciendo. Eh, tenemos que saber, que enseñar a identificar a la gente, y esto es todo un reto porque tenemos que aprender todo, eh, pero tenemos que enseñar a la gente a, a identificar cuál es la información relevante y real y cuál no. O sea, ahora con el coronavirus se está viendo la cantidad de fake news y de, de contenido basura que, que se está volcando, que no hace ningún bien, que yo no sé qué intenciones hay detrás, me parece eh, me realmente... Sí, sí, sí, sí, has, has dado con la palabra. O sea, es que, por favor, en la situación en la que estamos y la gente volcando noticias falsas para que, para conseguir me gustas, eh, para, para que tengas un poquito más de ingresos de publicidad, para que no tiene no tiene sentido. Es una falta de, de corresponsabilidad y de y de respeto por el, por el resto de personas tremenda, ¿no? Entonces, la gente tiene que aprender a identificar qué información es relevante y qué no. Y la gente no se puede informar por las redes sociales, exclusivamente. Tenemos que tener diversidad de fuentes, tenemos que, que saber eh, los medios en los que estamos leyendo, eh, quién está detrás, quién está escribiendo eso, quién no, qué ideologías hay detrás, ¿hay política no hay política? Todo esto, ¿no? Pero yo creo que eso también es súper relevante. Y luego ya competencias que tienen que ver con la gestión de tu propia identidad, qué muestras sobre ti, eh, quién lo va a ver, quién no lo, quién no lo va a ver, eh, y por otro lado la creación de contenidos. ¿no? Pero esto ya sería casi eh, más adelante, ¿no? El crear contenidos y adaptarte pues, a las formas de comunicación que hay hoy en día en Internet. ¿no? El saber pues hacer una... Un directo en Instagram, ¿no? el, el saber crear un vídeo, el poder comunicarte con, con, con imagen, que es lo que más llega hoy en día. Todos estamos, eh, desde que está empezado, cuántos memes, cuántas infografías, cuántas fotos hemos compartido frente a contenido en texto. Uh -huh. a este, esto es así, esto es, ¿no? O vídeos, los vídeos de de médicas, enfermeras, eh, médicos, enfermeros, etcétera, que están compartiéndose desde los hospitales. Un vídeo se comparte de forma totalmente viral. Sin embargo, hay textos que no, ¿no? que no llegan. Es... Entonces hay que adaptarse a las formas de, de, de comunicar actuales, ¿no? Y de verdad, hay que eh, diseñar estrategias de formación para todas las personas con las que trabajamos. Obviamente habrá gente que no quiera. Mm, cada cual es libre. O sea, <risa> lógicamente no vamos a estas alturas a obligar a nada a nadie, ¿no? Pero es que este, este servicio hay que tenerle en cualquier dispositivo, en cualquier dispositivo. Me parece, a mí me parece fundamental. Hombre, es que cualquier trámite hoy en día se hace de manera digital. Sí. Entonces, muchas veces estamos perdiendo tiempo eh, los propios profesionales eh, haciendo estos trámites cuando los usuarios lo podrían hacer perfectamente y, mm. y acudir a nuestros eh, servicios sociales, a nuestra entidad, a nuestra empresa hacer otro tipo de, de acciones, más de intervención, que muchas veces nos quejamos los propios profesionales de... Solo hacemos tarea administrativa, pero porque también es uh -huh. una parte de, de estas tecnologías. Yo me acuerdo eh, cuántas veces no habré visto a profesionales pasando las notas del cuaderno a, lo, a luego al programa informático, cuando directamente se puede hacer. Voy a ver si me alguna eh, pregunta... Mm -hmm. Ahí hay mucho, muchos temas, Víctor. O sea, es, eh, ya no es solo el que la gente lo use o no lo use, eh, o, o qué formas hacen, eh, sino también la, la intencionalidad de usarlo o no, de aprovecharlo. O sea, realmente eh, hay un deseo de que la intervención sea eficiente y no me quiero meter en jardines, pero, pero en muchas ocasiones detrás precisamente no hay intención de que las cosas funcionen, porque cuando funcionen, por ejemplo, si estamos hablando de recursos públicos, eh, si la cosa funciona, eh, eres más eficiente, vas a poder llegar a más, actuar mejor, entonces a lo mejor requieres más ingresos, necesitas ma mayor presupuesto o optimizar ese presupuesto. O pues, Al final estas cosas no es solo el usar o no herramientas digitales, sino que salpican a muchas otras cosas. ¿no? Entonces yo eh, hace poco siempre, esto lo cuento mucho en clase, en, en el grado de trabajo social, porque me parece relevante, ¿no? Por ejemplo, la renta mínima de inserción eh, en, en, el, en el barrio en el que yo vivo, en Madrid, eh, está digitalizado, el, supongo que en todo Madrid, obviamente, y en todas partes, ¿no? Pero el, el registro documental está digitalizado. Tú llegas con los papeles, con todos los datos ¿no? Ya te los escanean y ya está. Mi lógica dice, en un clic esto está en, en la base de datos y el trabajador o la trabajadora social puede acceder a ello, ¿no? Digo yo. Dos meses. En mi barrio, desde que digitalizan esos documentos... ...hasta que le llega a la trabajadora social... ...son dos meses. Si estamos hablando de una renta mínima de inserción... ...que luego primero que la valoran... ...pasa, pues yo qué sé... ...no sé si van por cinco, seis, siete meses... Eh, ...estamos hablando de que una persona... ...en una situación... Eh, ...de... ...urgente, sí, sí, o sea... ...de pobreza, o sea, de no tener ningún tipo de recursos... Que muchas veces, claro, dices... ¿De algo estarán viviendo o no? Porque si no están en la calle. Esto está esto está claro, ¿no? Eh, Pero, ¿cómo puede retrasar casi un año un recurso de, de ese nivel de necesidad? Es que me parece absurdo. Y no es porque las cosas no funcionen, no gestionen, sino bueno, no hay recursos, obviamente, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser que algo tan básico como llevar al registro un documento que te lo escaneen, que en un clic podría estar donde haga falta... O sea, que es que antes, cuando yo hice las prácticas en servicios sociales, había un montón de, de, de, de, de funcionarios y funcionarias que eran ordenanzas, que los iba viendo. Uh -huh. Estas ordenanzas cogían los expedientes con la carpeta en papel, se los metían debajo del brazo o en un carrito de la compra y se los llevaban de unos centros de servicios sociales a otros, físicamente. Y esto se hacía en el día. En el mismo día, en 24 horas, con mucho en 48, si hay mucho trabajo, los expedientes llegaban de un centro a otro. Y la documentación llegaba de un centro a otro. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI, con todo digitalizado, con un registro digital, tarden dos meses en enviarle la documentación a las trabajadoras sociales? No tiene sentido. Ninguno. ¿Dónde sí, está el problema? ¿En la administración que no ponen los medios, aunque, está, aunque el medio digital está, o de los profesionales, que a lo mejor tampoco... Ahí van, a su interés. En este caso particular entiendo que es una cuestión de, de falta de, eh, de interés dentro de la administración. O sea, de esto esto si, es, si funciona así es porque se quiere, porque si no es muy sencillo establecer protocolos de, de, de, de, de funcionamiento, de calidad. O sea, no me puedo creer que no se pueda enviar esa documentación en 24 horas. O sea, es que ya no digo ni en una semana, es que digo en 24 horas. No creo que haya ninguna dificultad. Pero bueno, eh, son cuestiones ya más eh, organizativas, son más, más temas institucionales, ¿no? Luego ya está la, la persona, el que obviamente profesional individual queramos o no queramos utilizar determinadas herramientas. Ahí yo me he encontrado de todo. O sea, me encuentro gente que eh, se niega a utilizar estas herramientas, ya está. Muchas veces ni siquiera te fundamentan por qué. Hay gente que tiene una predisposición brutal, brutal, que están haciendo cosas súper interesantes. Eh, esto es una de las cosas que quiero siempre volcar en, en redes, en, en el blog, etcétera y, y es una pena no tener siempre tiempo suficiente, ¿no? Pero es que hay gente haciendo cosas muy buenas y que encima les están muchas veces poniendo eh, baches. Sus propios compañeros y sus propias compañeras, porque les están obligando a hacer cosas eh, con las que a lo mejor no se sienten cómodas, ¿no? A hacer las cosas de una forma diferente. Entonces, hay gente que de verdad está poniendo muchísimo esfuerzo por su parte, está utilizando herramientas digitales, está promoviendo el desarrollo de competencias digitales en las personas que acompaña. O sea, yo creo que no, no es todo tan negro, ¿no? O sea, es, eh, hay, hay mucha gente haciendo cosas muy potentes. Y hay que visualizarlo también, hay que visibilizarlo, quiero decir. A ver, nos ponen, el SEP ha facilitado sus trámites en estos días, era posible hacerlo a pesar de su elegida de siempre. Pero es que es triste que cuando nos sí. estas situaciones, ¿eh? o sea, además, yo creo que desde nuestra profesión, que yo siempre hablo, hablo de la prevención, uh -huh. eh, siempre tenemos, hay que prevenir, hay que prevenir, pero no, siempre actuamos cuando ya el problema está. Y esto aquí es un claro. Ejemplo. Eso es. Nos hemos visto en esta situación y ahora es cuando se han creado miles de protocolos, miles de maneras. ¿Qué, qué pasa? Que hemos abierto hoy... El, el... Se ha abierto la veda. ¿no? Claro, nada. No sí, sí, sí. O sea, sí, de repente el SEP puede intervenir de forma temática. O sea, es surrealista cuando hemos visto colas eh, eternas con gente eh, en una situación de vulnerabilidad importante. Eh, es, una, eh, o sea, es que esa parte me parece hace vergonzosa, o sea, no puedo verlo de otra forma. No quiero, o sea, no, tampoco quiero que esto se convierta en poner a, a parar a la administración, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que hay que, que empezar por algún sitio, ¿no? Y, y no puede ser, o sea, yo he trabajado en una organización social 10 años y eh, teníamos un montonazo de cosas digitalizadas desde hace muchísimo tiempo y al final para justificar proyectos, para bueno, o sea, para cualquier gestión con la administración pública lo tenías que hacer en, en papel durante siglos. O empiezas a digitalizar, empiezas a usar eh, herramientas digitales y te piden que los archivos estén en punto .doc del Word, porque si no, no saben ni abrirlo. Esto ha pasado, y a sí. mí, a todo el mundo, ¿sabes? Y dices, pero <ríe> ¿qué, está, ¿qué estamos haciendo? ¿no? Yo creo que también muchas veces es la inercia. ¿No? Es decir, eh, yo te lo digo por la parte que a mí me tocaba, que estoy trabajando en la administración eh, pública y tú cuando entras con miles de ideas, de iniciativas, de propuestas, pero la inercia eh, no te deja avanzar ni incorporar estas nuevas ideas De hecho, eh, cuando fue con este tema del coronavirus eh, y se deciden que los centros de mayores se cierren, yo dije, pues es el momento de poner estructura, eh, de implantar nuevas cosas. Y efectivamente la inercia nos ha hecho ir por, por otros, eh, por otros lados. ¿Tú crees, eh, José, que después de todo esto vamos a, se va a comentar más el teletrabajo, se va a quedar implantado o esto es algo eh, pasajero y temporal? <risa> A ver, yo creo que sí. A ver, yo creo que, que al menos se va a contemplar que haya procedimientos claros de cómo eh, con, dar continuidad al trabajo en situaciones de estas, ¿vale? uh -huh. Otra cosa es que realmente se va a poner una cultura digital, que es lo que me, me preocupa, que se quede al final todo en, en buenas intenciones. Eh, pero yo creo que sí que va a haber una reflexión de, de cómo están las cosas. Y, hay, a ver, hay muchas veces... Que la gente no es consciente, o sea, puede decirte, mira, a mí me pasa muchas veces, me gusta mucho tu discurso, te lo compro, pero la gente sigue haciendo lo mismo, ¿vale? Porque le gusta, pero no lo ven, no, como que no les toca personalmente. ¿Qué pasa? Que ahora estamos muchas personas vivenciándolo. Estamos eh, sintiendo la necesidad para poder dar continuidad a las cosas que queremos hacer. Estamos viendo la necesidad de utilizar determinadas herramientas y de desarrollar determinadas competencias, sobre todo. ¿no? Entonces sí que creo que va a ser un impulso, sí lo creo. Eh, me encantaría pensar, por otro lado, que a partir de ahora no solo va a ser un impulso, sino que va a haber una reflexión interesante y dentro de los procedimientos de trabajo se va a incorporar la posibilidad de, no de teletrabajar, sino de usar eh, medios digitales y telemáticos y evitar la innecesaria presencialidad en la mayoría de los casos. Yo creo que sí. Eh, mira, ahí eh, durante años hemos estado, yo, en la organización en la que estaba, hacíamos muchos proyectos piloto de, relacionados con tecnología y participación, eh, eh, integración, eh, sociodigital, etc. ¿no? Con mayores, por ejemplo, hemos hecho muchísimo. Eh, si muchos mayores ahora mismo están haciendo sus compras por internet y están haciendo sus videoconferencias con su familia, eh, incluso con el, eh, eh, todo lo que tiene que ver con eh, citas médicas, con gestiones, lo están haciendo porque han desarrollado sus competencias. Bien por interés, bien por, eh, por apoyo familiar, bien por, eh, porque han estado en, en servicios, en, en centros de mayores o donde sea haciendo esta formación ¿no? eh, nosotros hicimos un proyecto en una ocasión que era de eh, atención a personas que viven eh, solas, ¿vale? mayores mayores que viven solas, que sabemos que es uno de los grandes eh, problemas y retos de nuestro tiempo, ¿no? y más a futuro por el envejecimiento de la población entonces, en este, en este proyecto lo que había era pues, una trabajadora social, varios eh, monitores y monitoras que iban a domicilio para hacer pues dependiendo de la valoración que se desarrollase desde, desde la trabajadora social, eh, pues bien un acompañamiento a, a, al exterior o al médico, etcétera, o bien simplemente eh, un acompañamiento de ocio y socioemocional en, en, en, en la vivienda o acompañar a hacer la compra y uno de los pilares de, del proyecto era el desarrollo de competencias digitales el enseñarles a utilizar tablets, incluso también videojuegos que, que llevábamos, pero lo que más triunfaron fueron las tablets. Primero para mantener todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, eh, para poder aprovecharlo, eh, y luego, por otro lado, para mantenerse en contacto con familiares y tratar de tejer una red de relación entre mayores en el propio barrio, ¿no?, en lo comunitario. Este era un proyecto que para mí era precioso, eh, no solo por escribirlo, sino porque lo era, ¿vale? La experiencia en el tiempo que estuvo fue preciosa, eh, muy positiva, con una trabajadora social que era totalmente analógica, en serio, ¿eh? Una trabajadora social totalmente analógica que lo hizo de una forma fantástica, porque la sensibilidad que tenía y la confianza que tuvo en trabajar con un equipo muy joven de monitores y monitoras que además derivaban de proyectos sociales que también se estaban haciendo en la entidad, y, y fue... Realmente una experiencia muy muy enriquecedora. ¿Qué pasa? Que eso no se contempla en los presupuestos, porque eso es prevención. Uh -huh. Y muchas veces, como no tiene eh, unos objetivos muy claros eh, que se quieran perseguir, solo queda todo como una... muchas veces como... Eh... Sí. sí, sí, está muy bien, está muy bien, qué bonito, qué bonito. ¿Qué Jóvenes y más. Más. Claro, no, pero mira ahora, qué bien habría venido. ¿vale? Y es un proyecto que, que para mí fue una experiencia tremenda, pero que desapareció por de una cuestión de entonces, las cosas de, de presupuesto. ¿no? Hay proyectos similares, no sé, se me ocurren organizaciones como Cibervoluntarios que están haciendo cosas muy interesantes. Hay, no sé, hay un montón de organizaciones trabajando ya en estas líneas. Esto te estoy hablando hace por lo menos cinco o seis años ¿no? que, lo, que lo que lo desarrollamos. De yo creo que, que va a haber mucho debate y que tiene que haberlo. A mí me parece interesante que por lo menos ahora haya debate y se integre muchas cosas. Y más entrando en nuestra eh, profesión, ¿cómo podemos hacer intervención online? ¿Qué herramientas hay? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Porque es verdad que a la hora de hacerlo de manera presencial tenemos muy en cuenta el tema de la comunicación no verbal... Eh, ¿no? el tema también pues ver un poco cómo viene la gente eh, vestidas dependiendo de los colectivos pero cuando lo hacemos a través de la pantalla o del teléfono entiendo que habrá que desarrollar otras habilidades para poder intervenir o para poder trabajar por ejemplo la confianza con la otra persona. ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, a ver, eh, lo primero me parece muy importante pensar en un set de grabación y esto parece como muy de, de la tele pero me parece importante eh, pensar en dónde vas a grabar, en qué clima vas a generar con esa, con esa, por ejemplo, si hablamos de videoconferencias, ¿no? O sea, yo creo que se puede intervenir por correo electrónico, o sea, a ver, se puede incorporar eh, como medio, o sea, como, como fórmula de relación en la intervención, el correo electrónico, la mensaje instantánea, la videoconferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si hacemos videoconferencia, creo que es muy importante el clima que generes. O sea, es muy incómodo tener una videoconferencia con un vídeo totalmente pixelado oscuras, sin iluminación, sin tal. Eh, Qué mínimo que la iluminación. Por otro lado, el audio. Que me lo digan ¿No? a mí, que es que me he puesto ahora que me está en la ventana y tengo una mala. Nada, nada, pero tienes. Es una, no, es una sombra dura de esas que quedan bien. <risa> yo salgo muy pálido, porque bueno, he plantado luz aquí delante y salgo muy pálido, pero bueno, se me ve. Eh, yo creo que es importante el que pienses cómo vas a grabar, en qué espacio, qué clima genera, qué luz tienes, eh, y sobre todo eh, pensando en que tu expresión eh, de la cara, vale, en tu, en tu expresión facial, va a estar buena parte de, de, de, del, del enganche, del engagement, de, de, de, de, de la conexión, de la comunicación eh, con esa persona. ¿no? Eh, no es solo la voz, sino es eh, Igual que ahora están haciendo recomendaciones de primero lo que tienes que hacer al levantarte es mirar hacia abajo y me has quitado el pijama eh, en, en la comunicación digital, eso que perdemos de, del tú a tú, del estar cara a cara Hay que intentar también compensarlo con un esfuerzo importante de, de arreglarse, de visualizar, de sonreír de, de que tus expresiones faciales sean quizá un poco más evidentes de intentar gesticular... Hay gente que se pone a grabar y se pone así, ¿no? Es como que se le ven así los ojos... no Intenta que se vea cuanta más eh, parte de tu cuerpo mejor, que te puedas expresar, expresar adecuadamente. Eh, mira... Según la aplicación que estés utilizando, mira a ver si es mejor que, que la estés usando en vertical o horizontal. Parece una tontería, pero es que se va a ver algo completamente diferente, ¿no? Eh, y el audio. Es súper importante que no haya ruidos, que, haya, que realmente... Eh, no genere tensión cuando estás hablando. Cuando tú tienes una conversación telefónica, por ejemplo, y hay mucho ruido, una persona está en la calle y hay mucho ruido, hay un atasco y tal, te genera una sensación de, de inseguridad tremenda, porque no, no te da confianza, no te estás enterando bien, ¿vale? Por eso es importante. De hecho, a la hora de elegir si hablar por teléfono o hablar por videoconferencia, para mí, aunque sea más costoso, eh, ma mayor esfuerzo, pero la videoconferencia es fundamental porque toda la expresión corporal al menos va a estar ahí, ¿no? Eh, la calidad que va a generar el verse. Eh, obviamente no es lo mismo que estar en persona, pero oye, es un complemento. ¿no? Y, y hoy en día, ahora mismo, esta situación pues es la única alternativa, por tanto, mejor que nada. ¿No? Y además es una manera también de conectar con recursos eh, que a lo mejor en tu zona o donde tú vives o en, en los pueblos, por ejemplo, no existen. ¿no? Pero yo por ejemplo, el tema de apoyo psicológico: es decir, a lo mejor donde yo vivo no he encontrado eh, un psicólogo o una psicóloga que me pueda atender, pero a través de la videollamada conecto con una persona que es que empatiza muchísimo conmigo o que he creado ese vínculo. Y es una manera también de, de ofrecer ayuda. Nos preguntaba una persona cómo se puede hacer videollamadas eh, sin utilizar el número personal. Vale, eh, lo primero, eh, herramientas. Por ejemplo, Hangout de Google. ¿vale? Si tú tienes una cuenta de, de Gmail de Google, eh, tú tienes la herramienta Hangout o el, en el móvil tienes la aplicación de Meet de Google que te permite hacer una videoconferencia y va vinculado a un correo electrónico. No tienes que tener el número de teléfono. O sea, no va vinculado a un número de teléfono, ¿vale? Y te permite hacer llamadas. Skype, igual. Vinculación a un correo electrónico. Eh, es lo bueno de este tipo de herramientas, es que ni siquiera van vinculadas a algo que te, que te relaciona personalmente como el teléfono, ¿no? Que es lo que más nos cuesta. Telegram. Telegram te permite eh, también ese sistema de mensaje instantáneo, igual que WhatsApp, pero te permite. Eh, Compartir con la gente un nombre de usuario, no un teléfono. De esta forma, pues pueden utilizar esta herramienta tan potente sin necesidad de facilitar el teléfono, como en el WhatsApp, etc. ¿no? Eh, eh, más herramientas de videoconferencia, hay, hay muchas más. Eh, por ejemplo, eh, si tenemos en el trabajo, ya no solo con personas que atendemos, sino entre profesionales, si tenemos el Microsoft 365, está el el Microsoft Teams tiene integrado Skype, o sea, tú tienes tus chats y tienes tus grupos con la gente y además en un solo clic puedes iniciar una videoconferencia si es necesario. Y luego si necesitamos, por ejemplo, una eh, videoconferencia amplia con mucha gente, tenemos herramientas como Cisco como Zoom, que ahí ya sí empezamos seguramente a necesitar pagar algo, pero que si es una organización es, es un coste bastante bajo. Pero herramientas como Hangout y como Skype te permiten hacer una videoconferencia de hasta 10 personas que funciona perfectamente eh, y que vas a poder gestionar desde tu casa con tu conexión a Internet normal y corriente y un móvil o un ordenador normal. Hay gente que dice, no tengo medios. Es verdad que eh, pues si tienes un ordenador, a lo mejor es necesario tener una webcam medianamente en condiciones para que se vea bien o algunas, pues, algunas cosas similares. Pero es que hoy en día con un teléfono móvil eh, tenemos unas cámaras buenísimas para poder hacer esto. Entonces, no hay que complicarse tanto la vida. Si es que con el teléfono lo podemos hacer casi todo, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber usar nuestros teléfonos. Es que tenemos una herramienta brutal en nuestros bolsillos y no la usamos. No le sacamos ni un 20% del rendimiento que, que puede tener. Y obviamente, pues, no sé, como dice ahora uno de los, de los compañeros que está poniendo aquí, eh, el contacto físico, las percepciones, el olfato, por supuesto esto no lo va a sustituir la herramienta digital, pero hay veces que es necesario. Yo me acuerdo hablando con, con otro compañero que ha trabajado, ha hecho trabajo social y lo ha hecho pues en, en un territorio que por pues, sus características eh, geográficas, ¿vale? En Asturias o en Galicia o Cantabria, hay muchos pueblos que tienen sus servicios sociales, pero que es que para desplazarte de a un pueblo a otro pasa una hora, porque es aldeas, porque están separadas, porque orográficamente hay montañas, hay ríos, hay cuesta mucho desplazarse de un sitio a otro, y no siempre es posible. Entonces, implementar un proyecto donde la gente tenga a disposición su trabajador y su trabajadora social de forma telemática, es fundamental. Pero fundamental sensibilizar a la gente con esto, y sensibilizar a los profesionales. Esto no resta las visitas. Pero es que es lo de siempre. O sea, Tú puedes hacer una visita en determinadas condiciones, a lo mejor, ponte, eh, cada dos meses, ¿vale? Dependiendo el número de. Bueno, las circunstancias de aquí, ¿no? Pero puedes mantener entre medias de esas visitas que no vas a quitar, puedes mantener un contacto cara a cara con una videoconferencia una vez a la, al mes, o una vez a la semana, o cada 15 días, o lo que requiera la persona en su eh, diseño de intervención social, ¿no? O sea, ¿por qué no? Es que es un complemento, obviamente no va a sustituir a lo a lo a lo personal, a, al contacto personal, ni tiene por qué, claro que no. Nos preguntan eh, si Zoom es gratuito y luego si Skype te lo puedes bajar con el móvil, que la respuesta sí. es que sí. Sí, sí, sí, sí Además, sí. Skype también tiene la versión web en el ordenador sí. que no te requiere bajarte el programa, que hay mucha sí. gente que pues, no quiere estar descargándose todo el rato programas, Tienes una versión online. Y Zoom es gratis, ¿no? Sí, Hangout también lo puedes usar online. Y Zoom eh, tienes versión gratuita y versión de pago. Depende de la necesidad que tú tengas, vas a poder usarlo en gratuito o de pago. Sobre todo, a ver, todos los sistemas de, de videoconferencia, cuando creces en el volumen de personas que tienen que participar en la videoconferencia, es cuando hay que pagar o eh, número de videoconferencias, duración de las videoconferencias, también hay algunas que lo que te ponen son limitaciones de tiempo eso es buscar la, la mejor herramienta pero con hangout de google o con skype de microsoft es que son dos herramientas súper potentes de videoconferencia que te permiten además por ejemplo compartir el escritorio es decir que tú puedas estar en esa videoconferencia y el escrito el, el escritorio de tu ordenador por ejemplo si tienes un documento si tienes una presentación si tienes lo que sea poder estar compartiéndolo con la otra persona para que lo vea eh, o sea, posibilidades hay muchísimas. De hecho, yo el con... día estuve elaborando con una compañera eh, un escape room a través del Skype con pistas, es decir, que creo que la originalidad y la creatividad ahí están. Tenemos las herramientas y nosotras sí. mismas tenemos que ser capaces de, de buscar cuál es la mejor manera de, de utilizarlas. Eso es como cuando haces una visita a domicilio. Estupendo poder tener una tablet donde puedas ir anotando todo y que eso directamente lo ya al ordenador, no tener que ir luego al ordenador a pasar toda la, la información. De hecho, sí. eh, por, también por ir, por ir eh, terminando, tienes eh, que estar volviendo un curso que ayuda, que hace herramientas ¿no? Para, eh, sobre las TICs y el trabajo social. Sí, tengo ahora mismo hay dos cursos en las plataformas, unos TICs y trabajo social. Ese es más un curso reflexivo, vale, de entender eh, cuál es la situación actual cómo la transformación digital afecta a la profesión, entre otras cosas, ¿no? Entender cómo funciona, me parece súper importante entender cómo funciona eh, la, la lógica actual de la sociedad digital, ¿vale? Cómo nos afecta a la tecnología en el día a día y cómo afecta a la profesión y a las personas, ¿no? Qué competencias hay que desarrollar, etcétera. Y luego eh, sí que trabajamos algunas herramientas, pero el que más eh, se mete de lleno en herramientas concretas es el de gestión eficiente de la información. Ese es en el que ya está todo hecho a base de tutoriales, eh, metodología y tutoriales, ¿vale? Para entender el, el, el contexto y cómo correlacionar las herramientas con otras. En eso se, se equivoca mucho eh, mucha gente a veces, ¿no? Empiezas a coger esta herramienta de aquí, la otra de allá, y son muy buenas de forma individual, pero funcionan muy mal entre ellas o no se pueden relacionar entre ellas. Para mí eso es un error a mí me parece muy importante que usen herramientas primero multiplataforma que te funcionen en el móvil en el ordenador que funcionen online como decías tú con el Skype, ¿vale? Herramientas muy polivalentes y luego herramientas que eh, que además sean eh, sencillas de utilizar y que puedan relacionarse unas con las otras, ¿no? Por eso, por ejemplo, con una cuenta gratuita de Google yo no voy a decir que Google sea la empresa modelo, obviamente, pero eh, es verdad que eh, ya que regalas tus datos, eh, por lo menos tienes una colección de herramientas brutal. Pero no solo Google, con Microsoft, con cualquier eh, otra empresa eh, o con alternativas eh, que la responsabilidad social la tienen mucho más eh, activa también hay muchas, ¿no? Pero importante que se relacionen unas con otras, porque si no te dan muchos quebraderos de cabeza. De hecho, ya parece, si alguien de los que nos estáis escuchando tiene tenéis alguna pregunta, pues que la, que la hagan. Mientras tanto, yo recomiendo una aplicación que la descubrí en octubre que se llama Trello, que me parece eh, brutal como herramienta de gestión de tareas. Es una herramienta que la puede tener en el ordenador online o descargarla de en el móvil que pueda ayudar todo esto que nos ha pasado con el coronavirus. Si hubiésemos tenido implantado una aplicación como Trello, donde tú puedes ir viendo tarea por tarea, quién la realiza, quién no la realiza, los plazos, eh, hubiésemos tenido mucho trabajo hecho. Así que yo también sí. lo mismo, yo la estoy descubriendo, lo que tú dices. Cada vez que Trello es T-R-E-Y-Y-O, no mm. yo cada vez que, cuanto más la utilizo, eh, más me gusta, puedes subir documentos de Dropbox, de Drive, bueno, es ¿eh? Pero Sí, Trello es una herramienta muy buena. De hecho, Trello, y vamos al tema de la metodología, Trello viene de la ingeniería, Trello viene de, de, de proyectos eh, técnicos, ¿no? Que llamaríamos, porque se basa en la metodología esta de Kanban, de eh, qué tareas tengo que hacer, qué reparto hay de esas tareas con las personas del equipo, ...y cómo va evolucionando de una fase a otra hasta llegar al producto final, ¿no? Eh, entonces enseguida ves dónde está, si hay un bloqueo en algún proyecto, enseguida ves dónde está... ...porque lo tienes todo en un solo pantallazo. Está muy bien, pero si no trabajamos con ese estilo metodológico de proyectos y tareas claras... ...y reparto de tareas, te bloquea igual. Por eso digo que siempre que, que la herramienta no es la clave. La clave es qué estrategia desarrollas tú para hacer las cosas... Y luego ya es seleccionar las mejores herramientas, como esta que es brutal, y en su versión gratuita incluso te permite conectar con otras herramientas, en Gmail, etcétera, todas las que has comentado, que, que es Contarme. muy potente. Yo un tutorial de cómo utilizarlo en la social, que está en YouTube, por si alguien lo quiere ver, pero también lo importante es lo que dices, que tengamos una metodología clara de cómo utilizar las aplicaciones y que todas las personas tengamos lo mismo, que lo entendamos de la misma manera. Porque si no, sí. luego también es donde vienen los problemas, ¿no? Es decir, ahí está la herramienta, no, pero yo entendí que tenía que poner aquí esto y yo entendí que era esto otro. Y luego viene Eso es. Los, los problemas Esto y, yo es y... lo que trabajo en los cursos, que, que la gente desarrolle estrategias, que piense qué necesidades tiene, eh, qué oportunidades le dan estas herramientas y que diseñen una estrategia. Y doy, doy eh, metodología, etcétera, porque sin una estrategia da igual la herramienta que elijas, que vas a ir eh, dando, como se suele decir, dando palos de ciego, ¿vale? O sea, vas a ir a, totalmente a, a lo loco, como puede sin cabeza. Entonces, eh, no, es, no es la idea tampoco. O sea, tienes que seguir una estrategia, seguirla, para también poder evaluar si te funciona o no. Porque hay muchas herramientas digitales que empezamos a usarlas y es muy sano dejar de usarlas. También. Porque no son útiles. <risa> es que hay herramientas que no son para mí no sé, eh, Trello o cualquier otra o, eh, o la que decía antes, Hangout ta. esto no es para mí, no me siento cómodo, no me siento tal, necesito, tengo otras necesidades pues busco otras herramientas y herramientas hay miles pero si no tienes una estrategia clara de qué quieres conseguir, al final empiezas a usar herramientas porque sí porque, ah, pues esta está bien esta mola, ah, esta me la ha recomendado no sé quién, y empiezas a usar cosas que no se ajustan a, a, tus, a tus necesidades o a tus formas de hacer, ¿no? Y eso también es, es complejo, hay que saber hasta, eh, también eh, parar y decir no esto no me sirve lo dejo empiezo con otra cosa y no pasa nada igual que lo hacemos en, en lo en lo analógico ¿no? a mí eso me pasó mucho con eh, el calendario de Outlook que tú puedes poner seguimiento a los correos no llega un momento uh -huh. en que eh, tenía más seguimiento de correos uh -huh. que propios correos y al final dices mira es que esto no, fica, no es operativo eh, no es eficaz no es es realista no entonces también sí. Es importante. Pues hoy es un placer haber charlado contigo y espero que hemos tenido una media de unos 20 eh, oyentes o, o seguidores que están muy bien. Y nada, que contacten contigo para todos los temas de eh, tecnologías e innovación porque, la verdad, tienes y recomiendo tu blog con unos artículos muy, muy buenos sobre el trabajo social y la innovación o la búsqueda de empleo. Gracias. Bueno, además estoy viendo gente que me hace mucha ilusión. Hay, hay, hay alguna alumna de la universidad, hay, hay gente que conozco de, de, de trabajos, de formaciones, de tal. La verdad es que gracias a ti por la idea, que, que la reclusión esta en la que estamos, que no, no impide que tengamos estos encuentros. Y, juega ha un placer. Y como nos va a quedar tiempo, eh, cuando quieras volvemos a hablar.